Sistemáticamente estamos aprendiendo a tomarnos la calle, a creer en los movimientos sociales, a marchar. No sabíamos y apenas estamos aprendiendo de las manos de los jóvenes. ¿Qué significa este cambio político en Colombia y cómo lo interpretas? Pues Colombia es un país, conjunto con Chile y Perú, totalmente neoliberales y de derecha, o sea, eso es auténticamente países de eso. Por eso la economía nunca se toca, la economía siempre va igualita y el resto de cosas son accesorias para eso. Eh, Colombia tuvo una justificación de la derechización en nombre de las FARC, que era la izquierda, entonces el movimiento guerrillero justificaba que personas como yo tuviéramos miedo de salir a marchar, o sea, no se podía marchar porque era guerrillero. No se podía protestar porque era guerrillero. No se podía pensar en inclusión social porque era guerrillero. El, en ese sentido, las far le hicieron mucho daño al, al, al, al movimiento social porque nada se podía decir en nombre de la defensa contra el comunismo. Y creo que Colombia está despertando, pero es un proceso lento. Eh, se sí ha habido movimientos sociales, paros, estallidos sociales en el 93, antes también. Pero sistemáticamente estamos aprendiendo a tomarnos la calle, a creer en los movimientos sociales, a marchar. No sabíamos y apenas estamos aprendiendo de las manos de los jóvenes, que también fue un poco lo que pasó en Chile. En Chile los adultos decían, no marchen, no marchen, que llega Pinochet. Y los jóvenes fueron aprendiendo, aprendiendo, hasta que hicieron el estallido del 2019, pero antes hubo el 2010 antes del 2006, 2010, 2016, 2019, fueron casi 13 años para llegar al estallido que llevó a la nueva costa, a, a proponer una nueva constitución. En Colombia, tenemos, así sistemáticos, tenemos un, un paro, el paro campesino de Santos, 2016, en el 2019 hubo otra protesta y el 2021 ya fue mucho más el estallido social. Entonces, estamos aprendiendo y, y, y aprendiendo desde, desde cómo gestionar la protesta ya no es marcada en, en, en, en la dimensión clásica de izquierda, de el pueblo unido jamás será vencido, ya no está, es como más con una diversidad como se ha mostrado que tiene que ver con las nuevas agendas políticas, hay alguien que marcha para protestar contra el papá, hay otros que marchan por el feminismo, otros por la violencia contra la mujer, otros por el medio ambiente, otros por los derechos sociales, otros por la educación pública. O sea, como que están confluyendo todo este tipo de cosas y eso ha creado como un país emocionante en estéticas y en políticas que no quiere decir que sea progresista. Y aquí hay una cosa que toca dejar claro. Y es, a ver. Yo creo que creer que porque uno está a favor de los derechos sexuales, de la diversidad, es progresista, no creo que sea eso, entonces hay que comenzar a cuestionar, la alcaldesa de Bogotá es lesbiana, está casada, es pro derechos de la comunidad LGTBI, pero en muchas de sus políticas es súper regresiva y de derecha, entonces esa, esa, esa ecuación que hace Trump muy bien, dice la izquierda es en Hollywood, si sí, Hollywood está a favor de las mujeres, a favor del medio ambiente, a favor de la diversidad sexual, pero en términos macroestructurales no quiere cambiar el sistema político, el sistema económico, el sistema laboral, el tema de, de, de beneficios colectivos. Entonces yo creo que eso nos, esa es una de las divergencias que tenemos que comenzar a entender de que progresismo no es ser ambientalista, progresismo igual feminista. Creo que ahí... Y entonces en el caso colombiano eso es lo que nos está haciendo como mucho ruido porque la derecha nos clasifica que todo eso es izquierda y todo eso es comunismo, todo eso atenta contra la familia, la patria y Dios. En ese contexto lo de Peto tiene todas estas ilusiones puestas en un sistema que es muy frágil porque la derecha es muy, muy homogénea. Entonces yo sí creo que estamos todos esperanzados y que va a haber grandes cambios. Ya, ya hay cambios irrebatibles, o sea ya... La historia de Colombia es otra. Tener una mujer afro y de extracción popular, vicepresidente, eso no lo cambia nadie en la historia y en el espejo que nos hace a eso. Tener una mujer indígena en las Naciones Unidas, tener una mujer indígena en la OEA, tener un embajador gringo en, en Estados Unidos negro, eso no lo cambia ya nadie. Tener un defensor de derechos humanos eh, como ministro de defensa, no lo cambia nadie. O sea, creo que hay tener una académica... Eh, experta en medio ambiente el ministerio de minas, creo que eso ya es una revolución, así no hagan nada, así no hagan nada es cambio de casting, es cambio de estética, es cambio de paisaje es cambio de eso, entonces yo creo que en ese sentido es una esperanza tiene de enemigos tres cosas a mi modo de ver, ver. uno eh, el país ha sido históricamente derecha está todo el tiempo el estatus quo muy preocupado con una escena mediática muy pobre, muy pequeña, donde a Petro le cada nombramiento se lo analizan con lupa, que no pasaba antes, entonces ahí hay, un, hay una, una cosa de clase que, que reacciona clasistamente, que es el problema más grande de Colombia y esto hay que cuidarlo, frente a eso la segunda es que el gobierno está arrancando muy lento y la política hoy, tristemente hay que decirlo, pide hechos rápidamente, y creo que se han demorado, eh, por ejemplo, en nombramientos claves, llevamos dos meses de gobierno, han nombrado una cantidad de gente, por razones distintas, una razón es que, por ejemplo, la gente que viene con Francia Márquez, no puede ser nombrada porque la meritocracia burocrática colombiana exige que casi la mayoría de cargos tengan maestría, entonces queda eliminado, Tremendo. en un país que la, la educación pública no es gratuita, donde estamos excluidos, pues, Pedir que tenga maestría significa un ámbito de exclusión para el 90% de colombianos. No, Pero aparte me imagino ahí, nosotros estuvimos en este mismo espacio estamos hablando a Francia Márquez hace en octubre, noviembre del año pasado y fue muy impactante ver esa historia, pero con ese nivel de concepto también de lo que vivió, esa lógica de luchas, eh, digo, pasar de un embarazo adolescente dentro de la mina a tener una lucha concreta contra ese extractivismo, tener una visión de los movimientos afros desde las diversidades y los feminismos es tremendo ya como historia. Pero el otro día estábamos allá en Colombia y vimos un video brutalmente espantoso de una mujer diciendo barbaridades de la vicepresidenta que eh, te diría inclusive me niego a repetir algo de eso para no dar ni siquiera difusión, pero nos quedamos pensando y se lo preguntamos a alguna gente ¿Cómo se trabaja eso? No sé si para conciliar, para bloquear, para educar. ¿Por dónde va el camino? Porque ahí la disputa de poder es brutal. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que no necesariamente acceder al gobierno implica acceder al poder. El poder sigue estando en otro lugar, ¿no? Sí. El poder, hay una definición que me gusta mucho de poder que es, poder es la capacidad de definir lo real. ¿Quién define lo real en Colombia? Si dicen que Petro es comunista, ¿quién define lo real? Sabemos que no es cierto, entonces me parece que sí, el poder sigue estando en el statu quo colombiano, los empresarios eh, y los medios de comunicación, pero hay una cosa en lo, en lo de la lucha, por ejemplo, yo creo que es otra victoria, si hay algún aporte fundamental de Francia Márquez a la historia cultural de Colombia y política es que, sacó a relucir el racista que todos llevamos dentro. Y eso no eso no tiene precio. O sea, eso no se paga porque eso no es una campaña. Sé sensible con el otro. No, lo puso en evidencia. O sea, sacó el troglodita que llevamos dentro de nosotros. Y ahí creo que eso es ganador. Y eso es lo que está haciendo el gobierno Petro, sacando lo peor y lo mejor de los colombianos. Creo que es una, es como un, como un líquido de esos de fotografía que saca la imagen en blanco y negro y la pone en evidencia de pronto dice uy, de pronto yo me vi racista. ¿Ah. ¿Ve? Entonces creo que eso. ¿Cómo, o sea, cómo, yo creo que la evidencia ya es educativa. Yo creo que la evidencia es como, no puedo ser tan troglodita. O sea, ver esa señora en algún sí, punto, sí. tú ya. piensas que colabora para entender, no, claro, ahí no quiero no, no, estar. No, no, no. Yo, no, yo estoy racista, pero no llego a ese nivel. <risa> o sea, mi racismo está más cool. ¿eh? O sea, creo que eso sí sirve como eso, pero creo que la mejor cosa que está pasando frente al racismo es la inteligencia sublime que tiene Francia Márquez para responder al racismo. O sea, a ella la han atacado una cantante popular, la, le, le dijo de todo, que todos los insultos racistas que le pueden decir eso, pero una chica que su inteligencia pues, viene de cantar bien, pero no se ha educado, no nada por el estilo, si fuera por educación, es más, eh, Francia Márquez es más educada que ella porque hizo también una carrera universitaria. Pero lo, lo genial es que Francia nunca responde con odio, agresión o discriminación hacia el otro. Y eso creo que deberíamos aprender todos los que nos creemos progresistas del mundo a hacer eso. O sea, en lugar de responder con golpe, con golpe, yo pago, no. Ella le dice, mira, mira chica, usted Marbel sufre mucho. La persona que tiene racismo sufre mucho. Es un sufrimiento que no te deja vivir porque tu odio es tan grande que te daña tu salud, no me daña a mí. Yo estoy acostumbrada a que sean racistas conmigo. O sea, a mí me pueden decir lo que quiera. Yo ya estoy acostumbrada y no me gusta, pero el sufrimiento tuyo por odiar hace que tu vida sea miserable. O sea, que el que odia, el racista es el miserable. Entonces te digo, relájate, pensalo cuídate, querete, haced lo tuyo, y de todas maneras le mando un abrazo ancestral. O sea, frente a eso, te cambia la lógica. y Yo creo que Francia Márquez lo que nos enseña en eso es, frente al racismo, la homofobia, la xenofobia, todo, el cuento no es entrar en esta pelea que quieren las derechas, de vamos a pegarnos, sino decirles, ojo, miremos, claro. reflexiona de tu racismo, de tu homofobia, y de todo caso te digo que te entiendo, te comprendo y te doy un abrazo ancestral. A mí eso me parece como que tú, te cambiaron el régimen de enunciación política y simbólica. Y creo que Francia en eso ha sido genial porque a todos nos ha hecho eso. Y en el caso de lo indígena también pasa un poco en Colombia porque tenemos una diversidad de indígenas. Que entonces, por ejemplo, está el indígena cool de la Sierra Nevada de Santa Marta, que nombre nombre de la madre tierra, el agua, la mochila aruaca te va seduciendo. Y está el del Cauca que dice, queremos la tierra, queremos el respeto. Entonces me parece que es interesante ese descubrimiento y para Colombia creo que eso lo hemos ganado. La conclusión mía con el caso Colombia y el caso Chile es que en los jóvenes estamos ganados, los jóvenes están participando en las nuevas éticas políticas, feminismo, medio ambiente, derechos humanos, diversidad sexual... Eh, solidaridad con el, con el extranjero, las votaciones muestran que hasta los 35 años se está ganando, el problema es que hacemos con nosotros los jurásicos, porque ahí aparece el racismo, el clasismo, el machismo, el statu quo y ese tipo de cosas, entonces yo creo que como es, a mí me parece que hay como un rompimiento estructural etario y que hay que comenzar a mirar qué lo que, si es cierto que lo que estoy diciendo es una apariencia que me da, entonces yo creo que Colombia está ganando, como Chile, como estos países, Perú, en la parte joven, pero que qué hacemos con nosotros los jurásicos, o sea, cuánto de eso, digo, porque te escucho hablar, el otro día estábamos eh, literalmente en el techo del, del congreso colombiano, haciendo una entrevista eh, y estaba hablando con una persona y le comentaba algunas cosas que habíamos visto en los medios de comunicación colombianos se agarraban de un blue jean comprado, de un televisor de 88 pulgadas, eh, eh, pasaban a situaciones de hechos delictivos y volvían a criticar alguna otra cuestión. Y pensaba, ¿es posible cambiar algo sin una democratización de los medios de comunicación, sin un plan estratégico de una ley de servicios de comunicación audiovisual en Colombia? Yo creo que sí, yo creo que... El problema de la democratización de, de la comunicación, ojalá pasara por una ley, como pasó en Argentina, por ejemplo, ojalá pasara por ahí. Aquí tuvieron una, en Argentina tuvieron una ley absolutamente maravillosa. y, y Muy costosa de eh, poner en y, y marcha. el, el AFCA se puso a pelear con Clarín y abandonó los territorios. Me parece que es una enseñanza de Argentina. Yo no necesito una ley de medios pa, para llegar al territorio. Y me parece que en Colombia... Es un, es una, un país reconcentrado en la información, tenemos dos canalitos de televisión, no tenemos la enfermedad argentina, la información que 24 horas 6 canales, en Colombia la gente huye de la información, el canal uribista tiene dos puntos de rating, o sea, no lo ven ni los uribistas, o sea, lo cual indica algo, de que el, el, el canal que va en contra de, de, de, de, de, de Petro y de todo lo, lo progresista, tiene dos puntos de rating, ni, ni ellos mismos lo ven, ni los, ni los troglodistas de Colombia lo ven, ni los uribistas. Entonces, yo creo que el caso colombiano demuestra que nosotros habitamos por otro escenario informativo a ese. Que eso es un... Yo llamo esto y esto es un... No me crea, pero esto no tiene ningún sustento teórico. Digo que hay tres opiniones públicas ahora. Opinión pública mayoritaria, que le llamamos Jurassic Park, vive en Facebook y en WhatsApp. Y ellos creen en estas fake news son mayores de 40 años que viven creyendo en las fake news, viven embroncados, emputados todo el tiempo y van a votar por Bolsonaro, y van a votar por Macri, y van a votar por, por Rodolfo y por uribes y el mundo, porque creen en sus fake news, o sea, no, no hay nada que hacerle. O están es, encerrados en una burbuja. En la burbuja y además la burbuja feliz, nos, nos, nos creemos, nos amamos. Y es la mayoritaria en el mundo mundial, es que esto es lo que no hemos podido cuidar. WhatsApp y Facebook son 7 mil millones de personas. Son los que más votan y votan indignados y son los clientes de fake news, y esta, a esto lo hemos descuidado totalmente como pensamiento, decimos que son nuestros gloditas, que son nuestros, hay que comenzar a entender sus miedos, sus broncas, sus maneras de pensar. Hay una segunda escena que yo llamo los zombies, que son TikTok, Instagram, eh, YouTube y Twitch, y todo ese tipo de cosas, que son los jóvenes menores de 25 años, 30 años, que son súper activistas en medio ambiente, feminismo, derechos humanos, diversidades sexuales, toda esa cosa. Y vienen en una fiesta permanente. Ellos son felices, ríen, todo tipo de cosas. Salen a marchar a la calle porque la fiesta está ahí. Después, para votar y eso ya lo piensan, de pronto vamos, no vamos. Pero que a su vez lo llamamos progresistas por sus agendas, pero que no quieren, quieren trabajar seis meses y gastarse seis meses en pasear y todo la tienen clara, quieren pasarla bien, viven una fiesta permanente. Estos están transformando el mundo cuando lo logramos llevar a votación, cuando lo llegamos a, a las calles. Cuando... Es, esos son los universos reales de público mundial. En este segundo grupo hay 4 mil millones de personas en el mundo. Y hay un tercero que son los medios y Twitter. Son 300 millones de personas en el mundo. O sea, nada. Claro. Donde viven intelectuales, políticos y periodistas peleando todo el día pensando que el mundo está ahí. Esa escena es donde todos pensamos que están pasando las cosas. Y resulta que todo está pasando en Zombielandia, o en Jurassic Park. Y la política real tendríamos que hacerla allá y no seguir pendientes. Entonces yo creo que toca creernos lo que dicen todos los estudios. 70% de la población mundial huye de la noticia de televisión, no quiere vivir en ese mundo. Y no quiere vivir en ese mundo porque hay muchos políticos. Tú y yo estaríamos de acuerdo. Segunda razón, porque si uno vive en ese mundo, se deprime. O sea, yo quiero una vida más feliz, que, mi, mi, mi vida es más feliz que la del noticiero. Es invivible, claro. Y yo no puedo vivir en ese mundo, tú y yo hacemos lo mismo, o sea, y, y nos creemos inteligentes. Entonces, yo creo que la importancia mediática se la damos nosotros, y aquí otra vez vuelvo a eso. Se la dan intelectuales que ni siquiera ven televisión le dan importancia a eso. O sea, es como, la gente, no, no, no tranquilo, o sea... Pasemos a otra parte. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso colombiano, lo que tenemos que hacer es lo que la ley en Argentina no hizo, hacer posible el derecho a la comunicación en los territorios. Y eso no hay que reír una ley. O sea, el gobierno Petro podría ir pueblo por pueblo en Colombia, instalando dispositivos culturales y comunicativos, no solamente emisoras ni canales de televisión, lo que cada comunidad quiera darse, quiere darse un teatro una fiesta semanal, quiere darse grupos de música, Colombia es súper potente, si quiere creación de música, música, pero que necesitan un estado presente en la enunciación cultural y política en los territorios, y eso no depende de una ley, mucho. Eso, si, si hacemos una ley para transformar Bogotá, ahorita hay un proyecto de ley como la de, la de Argentina, ya todos mis amigos de la derecha me escribieron, vean su gobierno, quiere yo, ay, ¿para, qué, ¿Para qué les dan argumentos? Hay cosas que no tenemos que decir, sino hacer. Paremos el piquito y hagamos. Y yo creo que eso sería un aprendizaje de América Latina, de, de Argentina. ¿sabes? Si hubiéramos peleado menos con Clarín y hubiéramos hecho todo lo que la ley decía en términos comunitarios, hoy sería otra Argentina, porque donde la gente no le puso cuidado a eso, salta y jujuy, yo tengo una un colectivo de, de, de, de medios de comunicación, siguen haciendo comunicación, independiente de Macri, de Fernández, de Cristina, porque algo se creó allá, es una semilla que nace del territorio para darse soberanía cultural y soberanía comunicativa, y creo que eso es lo que una ley no logra, ¿me entiende? Y los recursos los tiene el Estado, no es un problema de recursos, mientras que para hacer una ley, para crear el sistema de medios de la República Argentina o colombiana, cuesta 20, 100 millones de dólares, Ir a no, cada pueblo de Colombia cuesta 10 millones de dólares y le da enunciación propia a todos los medios de Colombia. Una ley de tarifa celular plana para que todos tengan derecho a eso. Eso es más revolucionario que seguirle pagando a Claro y a Movistar, que el pobre tenga que pagar su poca plata para eso. ¿Ve? Hay pero cosas... ahí hay una disputa grande, ¿no? Claro, pero el problema es que la disputa es grande con esos, con esos eh, grandes cromoverados, pero hay, hay sistemas de mediación que puedes ganar rápidamente, como decir para toda la gente que tenga ingresos peor de de esto, el Estado le va a subsidiar su plan básico de telefonía celular con alta calidad. Uh -huh. Claro, y Movistar dice, listo, yo, es un negocio para mí. Claro. O sea, va a estar de acuerdo, es más, va a decir, paguemos 50 y 50, me aumenta la clientela. Claro. O sea, lo que digo es que hay posibilidades de, no metamos miedo con leyes, sino hagamos. Yo en eso, en eso termino con una cosa. Sí, sí. Yo hace años dije... Que me declaraba casi que negacionista con las políticas públicas. Claro, yo sé que no, las políticas públicas son lo máximo, pero. <risa> me gusta el disclaimer. Pero políticas públicas sin dinero no son políticas públicas, son censuras públicas. Porque, Letra muerta, digamos. No, pero censuras, porque además no te permite hacer una cantidad de cosas. Eh, tenemos 7000 políticas públicas divinas pero no son financiadas, no son puestas en territorio. A mí me parece que la mejor, no hay política pública buena sin dinero y puesta en territorio. Y creo que el problema que pasa mucho es que muchos se quedan a lucha legislativa por unas políticas públicas que después no bajan al territorio porque no tienen dinero ni tienen forma de implementación. Hablaste muy del territorio, pero al principio en los Jurásicos eran, sí. el grupo de los Jurásicos me encantó y las dos, las tres distinciones. Eh... Me, me interesó esto de hablar de estos supraestados que son las compañías gigantescas de tanto Internet como de que manejan tanto sea Meta, Google, este, Amazon. ¿Qué rol le asignás? Digo, porque estábamos en el territorio, pero entiendo que pasan cosas ahí arriba que son brutales. digo ¿Qué rol le asignás a los algoritmos en esta lógica de concentración de burbuja de la fake news? Este, ¿Tienen un rol o está como...? Muy sobredimensionada y la discusión sigue siendo por otro lado. No, yo creo que las plataformas, el algoritmo y la big data existen y existen, digamos, hoy en día para controlarnos y vigilarnos. Vigilarnos, castigarnos y controlarnos. Es evidente que en el comercio nos controla por ahí y los políticos cada vez están más emocionados porque decimos los malos es el mercado, pero los que mejor lo usan son los políticos también, o sea… No está, está, en, eso, en ese sentido, sí, no es un, no es un lugar eh, pasivo, ni neutro, ni esa cosa que... La tecnología es buena o mala, de acuerdo a cómo se usa, eso es una discusión retonta, eso es de buena voluntad, pero sí estoy de acuerdo con Rosana Reguillo cuando dice que el sata, la satanización de las plataformas es cómoda para los que somos críticos. ¿Ah? Ah, es culpa de Facebook, es culpa de Google. No saca la culpa. Sí, y además tenemos un enemigo, es perfecto. Y lo mismo dice, dice Rosana, las fake news, enemigo perfecto. Y las fake news, las fake news, o sea, enemigos perfectos para todos los bienpensantes del mundo. Entonces decimos, hay que regular las redes, perfecto, las plataformas, hay que alfabetizar y digitalmente. Yo, que yo no me dejo influir por las fake news, yo voy a educar a los pobres brutos. De eso. Entonces, Creo que en esa parte sí tienen un lugar criticable, estudiable, denunciable, y hay un trabajo fuerte que hay que hacer de regulación, como están en Europa, de control legislativo, de impuestos económicos, todo eso hay que hacerlo. Pero ese enemigo tan fácil de las fake news y la organización de las plataformas nos inhibe políticamente, no nos permite actuar. En cambio, lo que hay que comenzar a trabajar son formas de romper el algoritmo, y alguien esta semana, un estudiante me decía, Omar, es que hay que romper, o estudiante de 18 años, cheto, no es un hay que romper el algoritmo social, y yo como así, a ver. y el algoritmo cultural, y entonces yo le oh, digo, no, no, es que tú no te has puesto a pensar que lo social también nos van guiando con quién nos metemos, tú no te has puesto a pensar, no sé? yo, claro, ves, porque todos nos quedamos en el tecnológico, pero el tecnológico tiene performance social y tiene perfume cultural. Y ahí podemos ganar cosas, ¿ves? Porque el algoritmo no quiere crear colectivo, quiere crear yopitalismo, yos. En lo social y en lo cultural podemos ganar colectivo, ¿ves? Eh, América Latina es genial rompiendo el algoritmo tecnológico, por ejemplo. No porque seamos muy imaginativos, por pobres. ¿Cómo se rompe un algoritmo tecnológico si compartimos los usuarios y las, los computadores y las claves? el momento que hagamos eso, no entiende nada Uy, no ¿será para Gustavo no? ¿Será para allí no? ¿Será para otro? Y entonces uno, uno dice, ¿y por qué me está recomendando esta porno? no Yo no dije nada. Ah, fue tal amigo. Y comenzamos a romper el algoritmo directamente en el uso. Pero es por, no es porque seamos genios, es por pobres. Porque no podemos pagar ocho plataformas, ¿me entiende Y en eso, si usted va por la Argentina, va a encontrar y por Colombia y por toda parte, va a encontrar usos inéditos de eso. Por ejemplo, una vez yo llegué a un pueblito, y yo me quedé preocupado y decía, pero increíble que este pueblo vea televisión, todos el mismo canal, pero era yo decía, este es el rating único. Por, miraba por la ventana chismoseando, entonces dije, no, pero como ustedes ven a todos al tiempo lo mismo, y dice, no, es que nosotros solamente un señor en el pueblo tiene el cable. Entonces lo que él vea tenemos que ver todos. Yo decía genialidad! O sea, esto es alucinante. Entonces, si al tipo le gusta el fútbol, sí, nos toca ver fútbol. No hay nada más que hacer. Entonces, si tú te das cuenta, la gente tiene imaginación sí, de, de romper el algoritmo. Genial. Y sin embargo, nosotros los que somos los elegantes, críticos de eso, tenemos, pagamos aparte Netflix, Amazon, Apple TV, eh, Cable... O sea, nosotros somos los más dominados del algoritmo. Invitamos a que la gente rompa el algoritmo. Y si por otro lado vemos lo que pasa en Irán lo que ha en América Latina, la procesa, el fallo social de Bogotá no existiría si no hubiese habido una cantidad de medios emergentes, de teléfonos celulares en la calle, de redes digitales, de redes digi donde la gente funciona, no hubiera existido. Entonces, de alguna forma yo creo que nos toca a los que nos creemos progres y nos creemos bien pensantes salir de los lugares cómodos donde nos exhibimos como en, una, como en una feria diciendo obviedades, y que nos toca, es casi que complejizar nuestros puntos de vista, yo, y termino con esto, decía Rosana Reguiño una cosa, y es que una de las grandes victorias de la derecha es diluir la complejidad, y yo le decía, Rosana, ojalá fuera santo la derecha, la izquierda también quiere diluir la complejidad, ¡ah!, problema del algoritmo, del big data, de las fake news y las plataformas, ojalá fuera así de fácil, tendríamos el enemigo fácil para luchar. Pero digo, en ese sentido la derecha eh, tiene una cancha y una facilidad para diluir las complejidades, el otro día me contaban eh, de un hermano de un político de derecha muy importante que había propuesto utilizar pistolas Taser en las movilizaciones para picanear estudiantes y rápidamente los picaneaban, se desmayaban y se los llevaban de la movilización y pensaba qué tremendo, qué, qué brutalidad pero qué facilidad que tiene la derecha para plantear supuestas soluciones para supuestos problemas complejos en, en la lógica más ultraderecha que pueda existir, ¿no? Puedes decir que la izquierda también juega desde otro lugar con otras características pero también a supuestamente simplificar cosas pero con torpeza. Claro, yo creo que la, la derecha tiene un, una ventaja porque simplifica la complejidad sin problemas de, ¿cómo llamarlo? Sin problemas de, de culpa ética. Claro, puede tirar cualquier cosa. <risa> Las mujeres son el nuevo comunismo y ya, y vamos por eso no tengo... La izquierda reduce complejidad, pero con grandes discursos. O sea, nadie entiende nada. O sea, no solamente la, lo hacemos mal, sino que ya la, la complejidad del discurso inhabilita la acción de ese tipo de cosas, entonces lo que yo creo es que ahí la izquierda nos hemos dejado ganar de la derecha porque la derecha nos hizo pasar de la discusión de la izquierda que es los derechos, que es lo que nosotros discutimos siempre, el derecho a la autodeterminación de los cuerpos, a la sexualidad, a, los, a, la, a, la, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la dignidad de la vida, a la madre tierra, de acuerdo, nosotros estamos en esa discusión y la derecha qué hace, nos, no discute esos derechos, nos pone a discutir de ellas, nos pasamos de los derechos a las derechas. Y a todos nosotros la pasamos discutiendo, trogloditas, ¿por qué no creen en el medio ambiente? Y ellos felices, nos, nos, nos ponen el, el, el queso y nos vamos detrás del queso de ellos y comenzamos a discutir cuando ellos no quieren discutir, ellos simplemente nos quieren poner a discutir. Por ejemplo, discutir si hay ideología de género, no tenemos que discutir, no hay, punto. Hay autonomía de los cuerpos y las eh, femeninos, no, eso no se discute. Eh, las mujeres son el nuevo comunismo, es que el comunismo no existe, no, puede, no discutamos eso, es que nos pasan, la derecha nos lleva de los derechos a las derechas, y la izquierda nos dice los derechos y nos los pone como una cosa solemne, cognitivamente fuerte, impuesta, sin reconocer la diversidad que somos, y, y el ejemplo que siempre pongo es el matrimonio, que es la familia de que creen en el matrimonio heterosexual, hombre-mujer, toda esa cosa, los de derecha, y uno diría, de pronto son de derecha en eso, totalmente de acuerdo, respetémosles un poquitico respeto, pero en la violencia contra la mujer, esa gente está de acuerdo con nosotros, si fuéramos más inteligentes, plantearíamos agendas donde nos encontremos, y no entraríamos a jugar el partido donde no nos encontramos, o sea, a la izquierda le termina siendo el caldo a la derecha, transformándolos en protagonistas. Protagonistas y en jugar en la cancha de ellos. Y vamos a jugar una cancha con el árbitro comprado, con, con, inclinada. Los, con, con, con los periodistas comprados, con los comentaristas comprados, la cancha inclinada. Y queremos ganar, pues vamos a perder. Pero además jugamos sin sacar el Messi que llevamos dentro, lo que jugamos trogloditamente, dando patadas, nos expulsan, no le ponemos humor no le ponemos memes, no somos capaces de jugar todo el arsenal que ellos están jugando, ellos no juegan con memes, no juegan con stickers, no juegan con, con humor, no juegan con eh, ironía, no juegan, y nosotros jugamos todo el tiempo como tercos, pues perdemos, entonces me parece a mí que que la izquierda y el progresismo le falta humor, le falta diversidad de formato, le falta autocrítica, no tomarse en serio, jugar la cancha de otra forma, y una cosa que me tengo que decirlo, y es terrible, que supuestamente somos los defensores de lo popular, pero no usamos lo popular, y lo popular lo está usando la derecha. Espectacularmente, lo popular, lo dijo Jesús Martín bárbaro hace tiempo, es un saber sin discurso que solamente se deja decir en el relato. Y entonces, lo popular no es, como piensan todos los decolonialistas, de que es subalterno, no el popular también es sumiso, cómplice, regresivo, el popular también cree en Dios, familia, patria y propiedad, pero a su vez en otras cosas es revolucionario, eh, lo popular es amigo de la fiesta, la izquierda no da fiesta, da discurso, la derecha no da discurso, da fiesta, o sea, tenemos que luchar el popular todo el tiempo y no hacer lo que dijo un realizador colombiano, que él quería hacer una telenovela popular pero no populista. Yo dije: así no podemos, así no podemos, así no vamos a ganar ningún. Con esa, con esa, con esa moralidad. Entonces, popular, no populista, era que él decidía que era lo popular. O sea, imagínese claro. eso. Era pero, más elitista que los elitistas. Claro, por eso. Porque se creía del pueblo, sí. otro, que es lo, lo, lo, lo, lo, lo que es impresionante. En. En todo este camino hay evidentemente un centro muy neurálgico en Colombia que tiene que ver con el proceso de paz eh, y la conflictividad a lo largo de muchísimos años con tantas aristas casi inabarcables y con una intención actual de llevar un proceso de paz que incorpore a todos los sectores para tratar de avanzar. ¿Cuál es tu experiencia de los últimos años? con el proceso de paz con la FARC, con las ideas ahora de incorporar a todos los grupos y pensar en una paz como más completa. Eh, ¿Y cuánto te parece, porque has hablado algo en, el, en la entrevista sobre ciertos condicionamientos eh, de la FARC a la izquierda en general? Sí, yo creo que la paz en Colombia, dicho en, en, en directamente. Hoy en día es un triunfo, total, o sea, y, y lo digo, para mí La Paz en Colombia es el nuevo relato de Nación. En el 2016 se fundó un nuevo relato de Nación, que es La Paz, y es un nuevo mito fundador de la Nación colombiana que no ha sido comunicado ni asumido así. Y ese me parece que es el grave error del, del momento. O sea, cuando sale La Paz se construye un nuevo acuerdo social que va hasta el 2030 y no puede ni destruir como ha intentado destruirlo el uribismo, ni Duque que en cuatro años le boicoteó, todo. no lo puede destruir porque es un relato de un nuevo país, las instituciones que creó la, el acuerdo de paz siguen existiendo, siguen actuando, este tipo las desfinanció Duque y no pasó nada, él lo que hizo fue aumentar el caos, aumentar, eh, pro, hacer que la, el narco aumentara el poder, que el ERN se volviera más poderoso con su torpeza militarista, de ese tipo, pero ni por eso se acabó de, de mirar eso. Pero el acuerdo, la paz en Colombia tiene como dos o tres problemas, a mi modo de ver, de lo que yo me puedo imaginar. Uno es eh, conceptual y es que se habla de la paz como una cosa singular, única y total. Sin, sin saber que en Colombia necesitamos hacer las paces todos. La pluralidad y diversidad que defendemos para otro hay que defenderla, hacemos las paces. Yo tengo que hacer la paz con mi territorio, de pronto otro tiene que hacer la paz con su enemigo, el otro tiene que hacer paz con la naturaleza. Tenemos que poder asumir que no es, un, es un relato de hacer las paces y que todos tenemos que hacer algunas paces con nosotros mismos, con los demás, pero cuando lo ponen paz con mayúsculas A, Z, gigantes, como... Una piedra que nos, que nos molesta para eso. Segundo, que nunca ha sido comunicada como el nuevo acuerdo nacional, el nuevo relato de país, el nuevo ámbito fundador, y ha sido comunicado como una solemnidad que pertenece al Estado y no nos pertenece al ciudadano No No es vendida como algo que establece la nueva visibilidad del ciudadano colombiano. La guerra es cuando los políticos, los poderosos y los victimarios tienen visibilidad. La paz es cuando el ciudadano es el héroe de la nación y eso no se ha comunicado, se sigue comunicando como una cosa que tenemos que, eh, tienen que educarnos. Siempre es, y tercero, creo que a la paz le ha hecho mucho daño, más que los militares y en la derecha, los pasólogos. Hay muchos expertos en paz que la pasan diciendo, así no se hace la paz, esa no es la paz, esa paz no sirve. Y yo, A ver, ¿quién te graduó vos la autoridad moral, el canon de paz? O sea, la muerte de los líderes sociales demuestra que la paz no existe, analice papi, devuérdase, los líderes sociales los mataban históricamente en Colombia, el promedio aumentó un poco en el gobierno Duque creo, pero ha sido histórico, pero antes del acuerdo de paz eran guerrilleros los que mataban, después del acuerdo de paz matan líderes sociales, ahí hay una cosa diferente, y los matan por, hay algunos, muchos que la han matado desafortunadamente por la demolición de las FARC, pero a, la mayoría los matan por defender la tierra, defender los derechos humanos, defender el agua, defender los territorios. O sea, si eso no es una ganancia, es una ganancia de enunciación, una ganancia política, pero los pasó eso eso no es paz. Eso no podemos, entonces tenemos demasiados expertos en paz en Colombia y creo que este negocio internacionalista de ONGeros que viven de la paz del mundo con su, con su mirada poderosa, es que ya no saben, yo sí sé, y vienen con sus salarios en dólares a, a decirnos qué es lo que hay que hacer, creo que nos falta una paz a la colombiche, una paz al que sepa colombiano, que sepa cumbia, que sepa sancocho, que sepa a popular, y creo que eso es lo que me da susto con todo esto que está anunciando Petro, porque otra vez es como una cosa lejana, y además se van a negociar en Cuba o en Venezuela, lejos del pueblo, y la de está están negociando el país allá, están negociando el modelo de familia, que no hemos sido capaces de meternos dentro del territorio, y creo que ahí hay un problema de, de estrategia. En todo este camino, sin lugar a dudas, eh, el proceso chileno, el proceso colombiano, fue de referencia muy fuerte a nivel Latinoamérica, Digo, el impacto de tener una Colombia que por momentos parecía un poco alejada del resto de Latinoamérica, que miraba como de reojo, que parecía más mirar al norte que mirarse en el sur, una Chile que era casi como el showroom del neoliberalismo, te mostraban, todo parecía funcionar, pues uno abría la canilla y la buena había un montón de problemas. ¿Qué te parece que implica para Latinoamérica este cambio entonces de signo político? ¿Es realmente de un impacto grande? ¿Cómo lo analizas al día de hoy? Pues yo... Soy muy incrédulo de Latinoamérica, o sea, como yo que viajo por toda parte, creo que definitivamente si algo no existe en Latinoamérica, o sea, como que como que, como que que políticamente siempre estamos para otro lado. Cuando Trump ganó, Macri fue el primero a decir, yo soy amigo suyo, Duque fue, yo soy amigo suyo, Bolsonaro, yo soy amigo suyo. Ahora, eh, uno con quien dialoga, eh, Boric tiene que contenerse porque vio que no puede... En esta filosofía de los derechos, Petro tiene que hacer, hacer, hacer como, como un modelo al estilo AMBLO, amigo de Estados Unidos y un poquito crítico. Y yo creo que el, el error que tenemos es que América Latina, con, con nuestros líderes políticos, no han sido capaces de concebirse como región. Creo que Lula lo dijo cuando terminó el primer, el, sus dos gobiernos: dijo que cuál era uno de sus grandes regresos o, o resentimientos. O sea, intentar hacer América Latina y ser incapaz de hacerlo. O sea, y eso está en todo, está desde, te lo pongo en cosas tan simples como, es más caro viajar de Colombia a Bolivia, a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Paraguay, a Chile, a Brasil, que ir a Miami. O sea, de, de solo conexión. Yo dicto un curso en mi universidad, que es Cheta, que es la de los Andes, que se llama Narrativa de América Latina, para que los estudiantes sepan que existe América Latina. O sea, de, me obligo a pensar desde el sur. Si usted va a los grandes asociados de Claxo y mira las bibliografías, el 90% de gente que citan es gringa y europea. O sea, fíjese que no es un problema de los políticos, sino es un problema de, de región, que no hemos sido capaces de concebirnos como una región que podría negociar todo colectivamente y ganaríamos más. Si cogemos y apretamos a Facebook, 350 millones de personas lo podemos apretar mejor que si lo, Ecuador con 17, el otro con 40, el otro con 50, pues no somos. Entonces yo creo que eso, y Brasil que quiere ser parte y no, no quiere ser parte de América Latina. Entonces si tú ves, yo creo que, que todos son como pequeñas esperanzas intuitivas, pero que Petro puede hacer muy poco por América Latina, Boris puede hacer muy poco por América Latina, Lula, si ojalá dane hace puede hacer muy poco, o sea, no, no podemos hacer más que gestos y no realidades, o sea, no tenemos una educación pública abierta para todos, no tenemos planes elementales como un Erasmus, que el joven, ¿cuál fue, fue la gran revolución de Europa? Dar unas becas donde todo el mundo podía viajar por Europa, estudiar un año y conocerse entre sí mismos. Nosotros no tenemos en América Latina un plan que permita que nos conozcamos entre nosotros mismos perdiendo el tiempo o estudiando, eso no existe y mientras eso no exista pues no va a subir porque no, no es un problema de, de élites para eso. Por último, eh, hablábamos de Ciudad Bolívar a, al inicio, digo, estuvimos ahí el impacto de, de un espacio donde conviven las diversidades, donde hay un entramado que se fue generando con el paso de los años de movimientos afrofeministas, indígenas, desplazados, desplazadas, eh, ¿qué, ¿Qué es Ciudad Bolívar Digo, en la multiplicidad de definiciones? ¿Y qué es para ti? Ciudad Bolívar en, en el discurso de los medios en Bogotá es una ciudad de un millón de personas y es la ciudad del miedo. O sea, el miedo, Ciudad Bolívar. Cuando uno atraviesa el miedo, Ciudad Bolívar es el ciudad más diverso culturalmente de Bogotá y de Colombia y el, el, el, el sitio donde digamos... Técnicamente están pasando cosas subterráneas mucho más poderosas de Colombia. Eh, totalmente desconocido por todos nosotros, inclusive los que habitamos en Bogotá y en Colombia, porque la volvimos la ciudad del miedo y creo que lo que está siendo interesante allá es cómo los jóvenes están reinventando una nueva ciudad Bolívar que no nos imaginamos. Eh, la, los, los adultos no tanto porque les toca trabajar y trabajar y trabajar, pero es, es donde uno va y encuentra que cada joven tiene un discurso distinto, que hay otra manera de posicionarse frente a la ciudad, de posicionarse frente al mundo. Y yo creo que si uno pudiera decir Ciudad Bolívar es como la ciudad del miedo para los medios y para nosotros los bogotanos de bien, pero en este momento es como la ciudad, no quiero usar la palabra esperanza porque suena como muy naiv, pero la ciudad de la... De la, de la, de la distorsión y la reinvención es la ciudad de Bolívar, es donde está pasando de todo, se interrumpe todo, se reinventa todo y no sabemos cómo va a salir, pero creo que por ahora las condiciones están hechas simbólicamente. Tristemente, como las ciudades latinoamericanas, lo físico todavía le aparta a las ciudades, lo tenemos en una montaña, los tenemos abandonados, los tenemos lejanos, los tenemos al margen. Pero como todo lo que es simbólico, creativo, nace en el margen, es la ciudad la disrupción, diría yo. Te agradezco un montón por estar acá, bueno, fue un listo. enorme placer. ¿eh? Listo, gracias Gustavo, gracias Claxo.